Irakurle DIGITALA EUS. Irakurle DIGITALA es una herramienta para ayudar al alumnado con dificultades de lectura y barra o escritura, como la dislexia por ejemplo. Asimismo se puede usar con alumnado con discapacidad visual, dificultades específicas del lenguaje, etc. En general, es útil en la preparación de actividades para combinar texto y pronunciación. Con este complemento desarrollado por el UYAR, que agrega al navegador la posibilidad de escuchar las palabras de un texto escrito, el alumnado puede oír lo que aparece en la pantalla de su ordenador. El alumnado podrá escuchar los textos en su ordenador mediante este complemento. Frase a frase los párrafos son convertidos en sonido gracias a este sistema de síntesis de voz conectado a Internet. Esos textos pueden estar en euskara, inglés o castellano, y el sistema genera la voz sintética con un tono y sonido natural, con la pronunciación adecuada de cada lengua. El sistema se puede utilizar en diferentes plataformas con las dos extensiones. Una para el navegador Mozilla Firefox y el segundo para el navegador Google Chrome. Cada usuario barra A debe instalar las extensiones en los navegadores de su ordenador independientemente del sistema operativo, Mac, Linux, Windows. Para poder oír los textos de las páginas web o los PDFs utilizaremos el navegador Firefox o Chrome. Para los ficheros de texto de los paquetes de Ofimática, (od, DOC, DOC, habrá que transformarlos previamente en PDF o Google Docs. Tras su instalación aparecerá el icono de la extensión que permitirá acceder a la barra de herramientas del Iracurle Digitala.